...hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección... ...aquí en la Plaza Mayor... ...como todos los años venimos haciendo... ...este día, que nuestros quintos de aquí del municipio... ...es tradición que cuelgan trenzas de centeno... ...desde el rollo del centro de la plaza... ...a los extremos del balcón... ...esas trenzas de centeno... ...se adornan con cascarones enristrados de huevos... ...aquí en Montesclaros. Esta fiesta, que celebramos aquí en Claros. ...no viene de nuestros antepasados... ...cerca de 400 años ya... ...que venimos celebrando... ...este domingo de resurrección... ...colgando estas trenzas de centeno... enristradas con cajarones de huevo... ...aquí en nuestra Plaza Mayor... ...una tradición muy antigua... 27.062 huevos